Buenas tardes, seguimos en Gran Canaria Accesible eh, con otro de nuestros participantes. ¿Nos puede decir su nombre, caballero? Sí, mi nombre es Alejandro Díaz, eh, soy el presidente de Alcer Las Palmas. Ajá, ¿nos puede comentar un poquito a qué se dedica la institución? Bueno, Alcer Las Palmas es una asociación de enfermos renales. Nos dedicamos a la atención generalizada a los pacientes renales y también hacemos campañas de metalización para la eh, donación de órganos. ¿Qué tal? ¿Cómo encuentra la feria? ¿Cómo la ha visto? Pues a mí me ha sorprendido porque he visto bastante más gente de la que esperaba que fuese a venir. ¿eh? Uh -huh. Esto yo creo que es, por lo pronto el primer día ha sido un exitazo. Yo considero que es una bu muy buena idea. A mí personalmente me hacía mucha ilusión la feria porque creo que eh, las instituciones eh, es muy interesante que se impliquen de esta manera. Y la verdad que creo que... Por lo menos esta feria, la primera ha sido un éxito. ¿Anima a que continuemos? Por supuesto que sí, por supuesto.